Patricia Suárez, eh, Presidenta de Asofin. Estamos aquí en el Fórum ECC, organizado por XNET sobre los orientadores de la corrupción. ¿En qué ha trabajado y está trabajando actualmente? ¿Aso? Bueno, nosotros sobre todo estamos especializados en los fraudes financieros, en los fraudes bancarios. Entonces lo que intentamos es ayudar a la gente a que resuelva su problema. Desgraciadamente, ahora mismo el único camino es la justicia, es judicializarlo. No hay entidades como pueda ser el Banco de España o la CNMV, que pudiesen evitar que nosotros al final tengamos que ir a, a que un juez diga que sí, que es verdad que el banco ha cometido una infracción en la normativa. Eh, uno de los grandes logros que hemos tenido ahora últimamente es que el Tribunal Supremo nos da la razón en el tema de las demandas acumuladas. Es muy difícil para un ciudadano ir caso por caso explicando, y todos los casos son exactamente iguales, cómo el banco le comercializa un, un determinado producto. Si podemos ir de la mano 20, 30, 100, todos juntos, es más fácil, más económico y creemos que más rápido también para la Judicatura. Habéis trabajado en varios casos, ¿no? Uh, ¿En qué casos estés trabajando actualmente? Nosotros empezamos con los swaps, porque a mí me colocaron un swap, y luego, eh, al ir publicando sentencias, Afectados por la cláusula suelo, luego los afectados por preferentes, las acciones de Bankia, que, que os voy a contar que no sepáis. Hay también gente afectada por Valores Santander, eh, son productos de inversión pensaba que era un plazo fijo y luego han perdido su dinero. El mes que viene vencen los bonos convertibles del Banco Popular, que es exactamente lo mismo, con unas pérdidas del 80% del capital. Y luego hay muchísimo, muchísimo, muchísimo ahora, nosotros estamos preparando demandas colectivas de hipotecas multidivisa. Las hipotecas multidivisa son hipotecas que la gente por pagar una cuota más pequeña pensando que el tipo de interés en Japón o en Suiza iba a ser más barato, que lo era, que realmente lo no era, no les informaron es que su deuda iba a estar indexada a una divisa y, y que tu deuda puede subir momento a otro 30% 40% te prestaban 100 mil pero ya debes 150 mil de un día para otro sin, sin capacidad de gestionarlo ¿no? este tipo de hipotecas además las empezaron colocando a gente de alto poder adquisitivo pero la realidad es que los bancos al final buscaron la gente que tuviese un eh, sueldo fijo ¿quién tiene un sueldo fijo? funcionarios policías bomberos escuadra tenemos de todo tipo de funcionario que además por contagio entre ellos se iban eh, ellos mismos colocando esto como si fuera un virus, ¿no? Una persona que se encuentre en alguno de estos casos para poder contactar con vuestra entidad, ¿cómo lo ha de hacer? Pues muy sencillo, simplemente nos escribe un email a info@asufin.com y allí estaremos intentando atenderle. Tenemos casos de gente que no se maneja bien por internet, no pasa nada, les llamamos, les ayudamos, intentamos canalizar el caso lo mejor que podemos. ¿Cuánta gente habéis eh, trabajado y ayudado? Eh... Ahora mismo tenemos casi 1700 socios eh, pero, desgraciadamente, tengo que decir, desgraciadamente todos los días se asocia cada vez más gente. Eh, tenemos judicializados en estos años, probablemente, 700-800 casos uh -huh. sin problemas. ¿A cuántas entidades habéis uh, judicializado? ¿Bancos...? Realmente todos los bancos. Es que ni uno se escapa. Ni uno. Cada uno con lo, con lo suyo. No, no, no podemos decir, hay uno libre de, de culpa, nada. Son todos.